Mira que doblete este, papá Bien ahí ¿Y? ¿Contento? Increíble, <ríe> brazo <de> <ríe> Bueno, vamos a seguir pescando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 estampadas con amplias amplios y que viene con dedal para poner el dedo pulgar en la, en la manga y, y protegerse también hasta la palma de la mano modelos Evolution tenemos este color, una en violeta con rosa, una de aquí con camuflado hoja Esto que también son unos últimos modelos que sacaron que son las camuflados peces ¿Qué tal? ¿Cómo le va gente del pescador? acá le traemos una nueva oferta increíble. Real Mitchell con carretel metálico. Manija metálica. Estrella con registro de punto. Pickup manual o automático. Antirever sin fin super silencioso. Montado sobre cuatro rulemanes. Ideal para la pesca de mar.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 el Dani, una boga, está loca la comadre, Mirá. uy, hermosa boga, hermosa boga, ahí la vamos a juntar, Epa, dale dale, dale loca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 Esa hueita. Bueno, ahí la vamos a levantar. Sí, sí, sí, sí. El labio, el labio, Vení, tráela. Dejala venir. No, no, no, no. Entra solo. estamos acá con el maestro sacando una calva. Acá el panter, el pap padre. Día soñado hoy en los malecones. ¿eh? Ahí viene. A ver, panterita.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 y las bogas se quieren ir hacia los palos. Así que cuando quieras buscar, tráela para acá. Listo. Ahí está. Bogón de. No se crucen. Ahora vamos a levantar la del Panther. Levantala, levantala. Carbón. Seguimos, la levantamos.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 72 centímetros de boda Impresionante lo que es esta boba Miren lo que es mi mano Miren lo que la cola Limón, carne Y hoy cuesta sí. el sol sí, hermoso. hermoso Día mágico Bueno, sí. seguimos acá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 31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 Escualo Oficial. Florida. Редактор субтитров а.